hoy hablamos de la cosmética de lujo para ello no hemos venido a uno de los centros más importantes con más referencia que existen hoy por hoy no solamente aquí a nivel nacional sino internacional porque es muy conocida ha trabajado con muchas personas que son iconos también de la belleza y bueno pues eh, tenemos que tener esa referencia cada vez nos cuidamos más somos más exigentes y estamos hablando con la confundadora que junto con su madre fundaron pues esta firma esa marca que por ella lleva ya muchos años y queríamos hacerle una entrevista ya que nos encontramos aquí en Madrid con motivo de la Feria Internacional del Turismo. El turismo no es solamente pues visitar lugares eh, históricos, también es gastronomía, también es belleza. Vamos a cuidarnos, hay mucha diferencia de utilizar una cosmética de muy bajo precio a utilizar una cosmética de lujo, como la que nos va a hablar ahora su propietaria, que estamos encantados. Así que buenas tardes. Sí, buenas tardes. Como sabes, eh, nuestra empresa figura en la lista de Forbes entre los 100 más creativos del mundo. Eh, mi madre es la fundadora de la marca, es bioquímica y pues yo le sigo <ríe> los pasos y, y aquí estamos en Amazon, en el Corte Inglés eh, y en muchos centros y hay un proyecto eh, eh, en el sur de, de España que que en breve saldrá la noticia. Cuando hablamos de cosmética de lujo no estamos refiriendo al contenido de tus productos también, porque no son unos productos cualquiera, son unos productos que se han creado a base de muchas cosas eh, divinas que nos van a sonar, como puede ser eh, diamantes, caviar. Continúa tú. Tu... Sí, caviar, diamantes, eh, sí. Eh, piedras preciosas y semipreciosas y otros... Eh, otros eh, eh, activos que no solamente son aviar pero que sí que son igual de efectivos si sí. claro. yo he estado mirando por ahí por internet he estado mirando también testimonios de personas que comentaban que los resultados son fabulosos y que lo vemos al momento es cierto hagas lo que hagas en cabina es muy es más importante todavía eh, lo que haces en casa día a día, por la mañana, el mantenimiento, sí, buenos productos, buenos tratamientos en casa. Es lo que son nuestros los, los, los productos. ¿Me podías definir la línea de cosmética de Masumé? Eh, bueno, son... Eh, es una filosofía de limpiar, tonificar y tratar, tratar... Son sueros reafirmantes, sueros equilibrantes, eh, para pieles grasas tenemos productos que son hidratantes sin grasa, eh, quizás los únicos productos que hidratan sin aportar grasa, equilibran eh, la piel, grasa y acnéica, y productos de eh, hidratante eso sí me interesa mucho que vamos cumpliendo años y queremos estar divina como estamos viendo ahí fíjate tienes una estantería que tienes unas fotos increíbles me pasaría el día viendo fotos además tenéis varios premios y reconociendo vuestro trabajo vuestra labor vuestro producto vuestra cosmética pero quiénes son los iconos de la belleza hoy por hoy quiénes que son esas personalidades la verdad es que no puedo Nuestros clientes siempre han sido muy generosos con nosotros, eh, dejándonos sus fotos, dedicándonos las fotos. Eh, también muchos hombres, que la mitad de nuestros clientes son hombres, que cada día hay más hombres que se cuidan, porque hay que tener una cara de éxito. Para, para poder llevar cualquier negocio y para, eh, para estar bien, pues hay que cuidarse. La dieta y la cara, y el cuerpo. Eso me gusta mucho, que el hombre también te tiene que cuidar, no solamente las mujeres. Antes se decía, el hombre y el oso, cuanto más feo más hermoso, pero no, no, ahora ha cambiado toda esa versión. Ahora tiene que estar bello, nos gustan los hombres cuidados, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí, los hombres te cuidan mucho, son muy generosos, muy puntuales y muy serios. La verdad es que estamos encantados con nuestros... Eh, caballeros <ríe> antes cuando he empezado esta entrevista que estamos aquí como tipo de la fiesta internacional del turismo y la verdad es que el turismo engloba también belleza porque el turista cuando va también a la costa del sol viene o va o viene a madrid o en cualquier punto también se reserva pues un tratamiento se reserva también lo que es la belleza eh, y eso es, es importante o sea que esto también lo tenemos que definir como eh, turismo también como un enclave para el turismo. Claro. Ahora cuando van a un sitio pues exigen eh, que tenga un spa, que tengan unos tratamientos porque llegan muchas veces eh, celebrities, eh, actores de Hollywood y que tienen programas de promoción, pro entrevistas al día siguiente o el mismo día pues tienen que tratarse la cara para quitar los signos de cansancio, eh, entonces a cualquier hora tenemos que tener un equipo para, para cuidarles. Eh, día y noche quizás y esto lo cuidan muchísimo porque tienen que tener buena cara ante las cámaras. Sí, es verdad que se dice que la cara es el espejo del alma, así que de la cara eh, tiene esta cuidad y a veces a mí me pasa mucho con el trabajo que estos tratamientos me vienen muy bien y porque es verdad que a veces me dice la gente lena tienes cara de fatigosa, de fatigada de estar y es verdad que se nota en la cara. Así. Sí, se nota toda en la cara, sí. Eh, pues nos gustaría invitarte a un me tratamiento a punto. me están entrando muchas ganas bueno quería también hablar contigo también de los proyectos de futuro porque te hemos visto en marbella que pertenece también a la orden militar y la verdad es que fue siempre un placer conocerte y fue como un imán que hubo mucha atracción ¿no? por lo que hacéis y como persona y quería pues saber también preguntarte si se puede tus planes de expansión que creo que los tienen Sí, hay un proyecto muy cercano en, en, en ¿Un, futuro o, próximo? un futuro muy próximo eh, bueno podré hablar de este proyecto en quizás en, en el mes de febrero todavía no puedo puedo decir nada eh, pero que es, estamos en ello y que vamos a eh, vamos a abrir un centro nuevo en el sur in un sito molto importante pues espero tenerte muy cerca para ir a probarlos <risa> me encantaría pues muchas gracias a ti por atendernos eh, vamos a ahora vamos a ver la gama toda de cosmética que tiene más y vamos a llevar a todos nuestros telespectadores de aquí de maravilla la costa del sol además hoy día por internet y ya sabéis próximamente hay proyectos de futuro para tener allí esta cosmética de lujo y cuidarnos la belleza es muy importante para sentirnos bien por dentro y por fuera no solamente para que antes era como me voy a poner guapa para gustarle al hombre pero hay que gustarse a sí misma ¿no? claro hay que gustarse a sí misma exactamente sí sí sí muy buen dicho claro para mí yo me cuido para mí Exacto, yo lo voy a hacer desde ya también cuidarme para mí muchas gracias por atendernos enhorabuena por tu centro fabuloso y nos ha encantado estar aquí así que ha merecido la pena venir hasta aquí muchas gracias Eh, seguir un, unos pasos diarios para el cuidado de la piel. Eh, como te he dicho, no sirve de nada hacerse un tratamiento muy caro en cabina, si luego vas a casa y haces una cosa que lo estropea todo. entonces eh, Es muy importante una buena limpieza, eh, una limpieza no solamente para desmaquillar, para, es para eliminar las toxinas, la contaminación, a lo que está expuesta la piel a diario. Entonces, eh, recomendamos una correcta limpieza, una limpiadora, emulsión limpiadora y un tónico reafirmante a día, día y noche. Eh, también, igual de importante es eh, para pieles eh, grasas, por ejemplo, para la gente joven y tratar sin aportar grasa. Estos pasos serían limpiadora, tónico y... ...un suero bueno, hidratante... la limpiadora, luego el sí. tónico y luego el suero. Y un suero... El, el, el suero. Eso es un paso más, más importante, ¿no? Tres empezar. pasos más importantes... Uh -huh. ...para casi para todo. Para todo. Un, dos, tres. ¿Y siempre. a diario? Además, a diario, sí. sí. Luego eh, está la gama eh, antiedad, ...que son ahora nuestros productos más vendidos... ...en el corte inglés, en Amazon y en nuestro centro... ...que serían el eh, suero de diamante, caviar y diamante, afirmante. Eh, también la crema antiedad La crema de día con factor de protección 50, que mm -hmm. es, para el sur sería imprescindible. <risa> sí. <No> necesito, okay. <risa> Luego, para completar la gama, eh, la crema exfoliante y la mascarilla reafirmante. Toda esta gama es de caviar y diamante. Entonces, estas son las los pautas que hay que seguir en casa. Una vez a la semana, exfoliar y aplicar la mascarilla reafirmante. ¿Eh? ¿Hay algún otro más? Porque veo aquí uno que es muy este, por ejemplo, que me llama la atención para que necesitamos este producto. Bueno, este producto es para, para tratar la sequedad extrema de la piel. Entonces, de esa manera personalizas, digamos, el tratamiento en casa. Eh, donde tienes la piel más seca, aplicas unas gotas del suero de vitaminas debajo de la crema. Y también recomendamos el uso de un hidratante con factor de protección 15 a diario. ...eso es para todos los días. ¿Y ya luego podemos poner el maquillaje sin ningún problema o...? Sin ningún problema, es el producto que recomendamos para debajo del maquillaje... ...precisamente, que protege sin aportar mucha grasa. nada, tenemos que hacerlo todo... Ah, al pie de la letra, como, como no ha recomendado. Eh, hemos demostrado los productos, ya veis qué interesante y que podéis también conseguir a través de Amazon, como nos dice. O sea, no hay que venir a Madrid y próximamente en el sur, ya nos ha dicho, no ha adelantado esta gran noticia. En febrero sí tendrás noticias mías, sí, sí. Sí. sí. Gracias, Elena.